Bueno, eh, en realidad me, me dijeron que hable un poco de Siete Cajas y cuando empecé a escribir lo que, lo que quería decir me parecía importante hablar un poco del proceso para llegar a Siete Cajas. Eh, el cine nacional siempre parecía una utopía, digo parecía porque cada vez se está volviendo más una realidad. Eh, vemos estrenos continuos de hace ya años y y realmente eso me llena de, de, de mucha alegría. Entonces, eh, quiero hablar un poco del proceso de la ficción en mi vida y en la vida de Juanca. Y para eso me quiero ir remontar un poco a 1987, eh, cuando en la tele veo en un programa en Canal 9, Buenas tardes, Susana, a un joven realizador, Juan Carlos Maneglia, que presenta un video que me mató. Eh, era un joven Beto Ayala que salía de la tele eh, y yo no entendía cómo podía, se podía haber hecho una cosa así quiero compartir con ustedes este trocito a hoy. Eh, del corto se llama Presos Y tenemos que ubicarnos en, en los 80, donde era el boom del, del VHS con el que se grababan a los 15 años, eh, y ver un material de esta calidad, que tenía una historia, un comienzo, un nudo un desenlace, editado por corte, eh, súper bien iluminado, me generó un entusiasmo, un entusiasmo tan grande que se podía. Y lo primero que hice fue eh, ir hasta donde estaba Juanca, preguntarle. Justamente en este lugar había un concurso de videos que duró, duraron dos años más o menos, donde estaban distintos realizadores y me di cuenta que se podía. Y fui consciente en este proceso de que el entusiasmo era muy importante. Creo que aparte de tener oficio, de contar historias, uno tiene que poder entusiasmarse y entusiasmarle a la gente porque el cine es un trabajo en, en equipo. Y eso me lleva al eh, siguiente material que es retrospectiva, donde me di cuenta que Juanca, ya como 15 años antes, venía haciendo cosas en Super 8, en VHS eh, y que es el segundo material AWIS. Hola, me llamo Juan Carlos Maneglia y yo le voy a mostrar todo lo que es para mí Mane Producciones, sus comienzos, sus principios, sus éxitos o sus fracasos. Eh, en fin, todo lo que yo pueda mostrarles. juntamos, yo un poco eh, lo que hice eh, es pasarle todo lo que era mi, mi mundo teatral, el trabajo con los actores, y nos unía la pasión por la ficción. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a trabajar en una productora, se llama Producciones, eh, con muchos de los, de los que ahora están haciendo cosas, Marcelo Martínez, Richard Careaga, Paz Encina. Y con Juanca nos juntamos y empezamos a hacer cortos, cortos, cortos, que nos empezamos a tener oficio, a contar historias. A, y estamos hablando de un momento donde eh, no, no existía una tradición de cine nacional. Y esto nos lleva a hacer muchos cortos. Eh, Amor Basura, eh, La Trilogía, El de la Necesidad, Extraños Vecinos, Seillez, Cortos que donde probábamos formatos, 35 milímetros, 16 milímetros, y donde probábamos equipos de trabajo. Desde eh, de presos, donde solamente Juanca trabajó con dos personas, y él hacía todo a trabajar con más personas que se sentían identificadas con el producto, y, que, y cada vez esto iba saliendo mejor. Vamos al demo. Su marido Oh, oh Dios ¿Cuándo Un solo water funciona ¿Ahí? ¿Hace media hora que yo estoy con ese tipo? Yo ya no sé más qué ¿No? ¿Para? No. Si sí puedo sí, sí. es que evidentemente los cortos eh, eran muy importantes en este proceso porque nos permitían justamente este entusiasmo transmitir y hacer cosas y probar. Nos damos cuenta que tenía una llegada pequeña, o sea que mucha gente no veía los cortos. A lo mejor muchos de ustedes no vieron estos cortos. Y empezamos a, a darnos cuenta con Juanca de que a nosotros nos movía mucho el tema de, de tratar de llegar a la gente. Y entendimos que teníamos que tratar de tener un lenguaje mucho más popular eh, y, y mucho más taquillera. ¿verdad? Entonces, como que ahí empezamos a. Fue la primera vez que realmente empezamos a establecer como estrategias eh, en la ficción, en una ficción que no existía. Existía en pequeños grupos que hacían cortos, estamos hablando de, de ya los 90. Entonces empezamos a hacer estrategias de tratar de eh, llegar a más gente. Entonces empezamos a codarnos con la televisión. ¿Qué mejor que la televisión? Tratar de entusiasmarla a ellos. Y ahí nos enfrentamos con no hay actores para la televisión, todos los actores son de teatro, no hay guionistas, no hay sets. No se puede. Tuvimos que batallar casi dos años eh, haciendo demos, eh, que el demo tenga una cierta calidad para que eso se pueda vender. Y ahí es como que entró un cliente, lo entró otro, creyó que era posible y fue lo que generó la serie en televisión. Iba en Estoy enferma, ¡Y la la la la la la la no le vale cosa la vida! la por Yo tengo un problema Nadie mira ¡Ya! La ciudad marita es como el cambio No, no estoy diciendo. no estoy de decir Estos kilómetros, no tengo que hacer ¿Sabes lo que es esto? Es cocaína. Es una droga prohibida ¿Qué es lo que vas a decir tanto? Si te saqué de un kilómetro donde estabas trabajando con un muro que No va a quedar así. La guerra. Es la guerra. Mamá. muy importante mostrar un poco el proceso, porque lo, lo que nos dio la, la televisión es ese enfoque de buscar estrategias, eh, de, buscar, de, de, de utilizar esas estrategias eh, con el relacionamiento con el cliente, con ese manejo del marketing. Y lo que nos dio Los Cortos es la capacidad de entusiasmar a un equipo. Eso se mezcló en Siete Cajas, donde fuimos conscientes de que, de que todo este proceso, 20 años después... Eh, tenía que estar traducida en una película. O sea, una película no surge de un día para otro. Surge a través de, de, de esfuerzo, no solamente mío y de Juanca, sino que es un trabajo en equipo de mucha gente que coopera y que cree en tu sueño y que vos le decís, se puede. Eh, entonces, digamos que este camino recorrido, el, el, el paso por la tele, eh, el ver qué cosas eh, pueden, pueden volverse taquilleras pero otra vez en una película no ceder tanto y ser fiel también a lo que vos querés contar todo eso se mezcló en Siete Cajas entonces digamos esta charla a mí me sirvió mucho para reflexionar sobre el entusiasmo reflexionar sobre a dónde queremos llegar y reflexionar sobre lo maravilloso que es el cine como enriquecedor para el imaginario colectivo y eh, me doy cuenta que el cine nacional ya no tiene vuelta atrás eh, porque estamos demostrando que se puede, no solamente nosotros sino muchos compañeros que ya estrenaron cosas antes. Así que muchas gracias. <genes> la otra mitad. Yo le pichar en me voy a afuera, ¿Y Yo no lo de a en También la quería con una buracas ¿Y gente, de creo que me Mil 1.600 millones, me Espera, jure Ay, yo me jure Me ha pesado que usted a hacer roma, lo Procedo, mamá Yo voy a tocar la mecaja acuera, don ¡Ay! ¡Me voy Y vos saliendo, tu dijiste? ¿Y si vos entendiste, hermano? que puta lo que enviaste entonces Yo pienso que te... de algo.